¿Por qué hay que pagar para hacer un pacto con mi señor Lucifer? Les voy a dar una respuesta muy concreta a esa pregunta tan recurrente. Cuando me escriben al WhatsApp a uno de mis dos números, ¿Cuál correo? más comunes a la hora de pactar. o al correo electrónico? Errores más comunes. Bueno, eso que están escuchando es porque en el WhatsApp eh, apunte a los temas, mi asistente me dio los temas que debía yo de tocar en esta serie de publicaciones para ustedes. Porque son preguntas que me hacen las personas. Yo quiero aclararle todas las dudas a todos ustedes. Eh, les estaba comentando que por qué hay que pagar. que cuánto cuesta hacer un pacto? Hombre, vea. Primero que todo, quiero que entiendan algo. Estamos en un mundo material. No es que yo me pare y diga, Abra, cadabra, hágase un pacto entre mi señor Lucifer y este hombre o esta señora. No si usted cree que es así no me escriba si usted está pensando que para hacer un pacto usted no necesita gastar un centavo no me contacte no pierda su tiempo por favor hágalo usted mismo pídele el favor a un amigo o a un familiar que lo asesore como usted está pensando que eso todo el mundo lo sabía hacer sencillamente hágalo usted mismo Hágalo a su manera. O váyase para un río y haga caso a esas estupideces, a esos mitos que aparecen en la internet. Pero si está buscando ayuda profesional, lo mínimo que usted debe hacer es comprar sus materiales. Yo le mando a usted una lista de elementos y le explico por qué. Hay que gastar dinero, porque es que un pacto no se hace de la nada. Hay que comprar velones, hay que comprar zarabandas. A los guardianes de los altares, que más adelante se los voy a enseñar, también hay que pagarles. Trabajan en turno de ocho horas cada uno. Son cuatro guardianes de día, cuatro guardianes de noche. Y a ellos hay que pagarles. El servicio de internet en las instalaciones, del templo eso a mí no me lo regalan eso a mí no me lo regalan y yo necesito una conexión a internet para mandarle a ustedes sus instrucciones si ¿Sí se dan cuenta los 24 velones que yo necesito para montar un altar que ya, vuelvo y les reitero más adelante les voy a mostrar los altares en un video próximo esos velones a mí no me los regalan a mí me toca comprarlos. ¿Y con qué? Con el dinero que usted envía para sus elementos, para sus materiales. El desplazamiento del personal. Desde las instalaciones del templo hacia las tiendas esotéricas donde venden esos artilugios. Ese desplazamiento cuesta. Todo cuesta. La seguridad privada que se paga en las instalaciones del templo. ¿Sí? Para que no se meta ningún desadaptado a dañar sus altares, eso también cuesta dinero. Le reitero que estamos en un mundo material. Los aportes que usted hace a ese servidor y a la organización Luciferina Semillas de Luz Universal es cuando usted empieza a recibir las bendiciones de mi Señor. Pero inicialmente, usted debe comprometerse aportando, ¿qué? Hombre, lo de esos, sus altares, eso es lo mínimo. No esperen que yo saque de mi cartera, de mi jugosa cartera, que por cierto mantiene Larga, gracias a mi señor Lucifer, no espere, o oh, si no, por aquí tengo más en otro bolsillo. Mira, ver, aquí tengo más, aquí tengo otro poquito también, gracias a mi señor Lucifer. ¿Por aquí tengo más? Tengo una cajuerte repleta, gracias a mi señor Lucifer. No esperen que yo saque dinero mío para comprar sus materiales y arreglarle a usted la vida. ¿Ok? Usted no es nada mío, yo no soy un hermanito de la caridad, yo no tengo una casa de beneficencia, soy el enviado de mi señor Lucifer para arreglar usted la vida. ¿De qué manera? Por medio de mi señor Lucifer, de la orientación de él. Pero usted tiene que demostrar y se tiene que comprometer realmente a que va a hacer las cosas como se le dicen. Y de qué manera nos damos cuenta que se está comprometiendo es aportando sus materiales. No hay otra manera. Así pues, que si usted me está escribiendo a mí pensando que no tiene que hacer ningún aporte y que un pacto con el diablo eh, se hace de la noche a la mañana y que no hay que gastar dinero, no haga nada mejor y no me escriba y no pierda su tiempo y no me haga perder el mío, que mi tiempo es muy valioso. Mi nombre es Víctor Damián Rosso, atrévete ya y déjate sorprender.